Sí, así es amigos, oh my god, encontré diamantes. Estaba minando un rato, estaba jugando un rato al craftsman y de repente fui a una mina y de repente encontré estos increíbles diamantes. Ah, pero solo encontré un mineral. Bueno, hay que esperar. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Otros diamantes. Ok, pero Listo, listo, listo, oh sí, ya tengo como dos diamantes hoy, bien poquitos, pero aquí hay otros, listo, ahora vamos a conseguir redstone, spam. por ahí. Bueno amigos, no pude encontrar aún más, pero espero que haya suerte en la próxima. Ok, espero les vaya bien, suscríbanse, denle like y compartanlo con sus amigos si les ha gustado el video. Adiós.